Bienvenidos al curso virtual Introducción a la producción de plantas nativas para viveristas del noreste bonaerense. Como su nombre lo indica, ha sido pensado para viveristas del noreste bonaerense, aunque hemos extendido la posibilidad de participación a todos los interesados. Los contenidos se centrarán en las especies de este territorio y en los conocimientos necesarios con fines comerciales, por lo que los intercambios también priorizarán este foco. Las clases son abiertas, quedan disponibles en nuestro canal de YouTube y se pueden acceder a las mismas tantas veces como sea necesario. Se entregarán certificados a quienes den cuenta de la participación de al menos tres de cuatro encuentros. Para dar cuenta de la participación deberán completar una encuesta breve que repasa algunos de los contenidos presentados en cada clase, cuyo acceso se brindará al final de la exposición principal del docente. Se repetirá esta consigna durante las preguntas y figurará en el chat. La encuesta estará disponible hasta las 24 horas del domingo siguiente de cada encuentro. Pasado este plazo, aunque los contenidos están libres, no habrá forma de demostrar la participación. La encuesta es sencilla y permite revisar los resultados luego de enviarlas. Es fundamental que utilice el mismo correo electrónico que usó para inscribirse, ya que será el único medio de contacto y confirmación de la identidad. Si considera que tiene alguna dificultad para acceder a la encuesta, solicite a algún conocido cercano que lo ayude. Dada la masividad del curso, no podemos brindar atención personalizada y por ello hemos establecido este mecanismo sencillo. Muchas gracias.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 Buenas tardes, bienvenidos a este curso virtual Introducción a la producción de plantas nativas del noreste bonaerense. Bueno, les contamos que tenemos más de mil inscriptos que, que son de todas, de todas las provincias, casi todas las provincias del país y de nuestro territorio un 30%, ustedes saben que Inta San Pedro va desde la costa norte bonaerense, desde Zárate hasta San Nicolás, pasando por Ramayo, eh, San Pedro y Varadero. Recuerden que siempre pueden estar cerca del INTA San Pedro a través de nuestra web, inta.gov.ar barra San Pedro, y también de sus redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Ponen simplemente en el buscador INTA San Pedro y fácilmente nos van a encontrar. Como estamos en tiempo, les queremos agradecer la participación en este curso, Le voy a dar la palabra para la apertura a nuestra directora, la ingeniera Laura Hansen. Hola, buenas tardes. Eh, gracias a todos por estar hoy. Sabemos que es un tema que interesa, que cada vez hay más demanda de plantas nativas en todos los sentidos, para todos los usos. Y bueno, un poco eh, nuestra idea y el objetivo era responder esa demanda. En principio es responder una demanda del territorio. Eh, un poco arrancamos a trabajar con esto en un proyecto vinculado a la producción de plantas en de maceta eh, denominado Creer y Crear, un proyecto que fue financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y estaba apuntando a, a pequeños productores y en este marco planificamos esta jornada que, que hoy con la plena producción de las plantas se hace cada vez más necesaria y por eso contamos con Rosana Gutiérrez, Rosana es ingeniera forestal, eh, pertenece a la agencia de, de extensión de Zárate y tiene una amplia trayectoria en la producción y usos de, de plantas nativas, así que contamos con ella que es nuestra especialista y que va a poder eh, transmitirnos todo su conocimiento y su experiencia. Como decíamos, este encuentro estaba planificado para los productores del territorio y por eso ese es el foco que tiene, pero como había tanto interés y demanda decidimos abrirlo, así que esperemos que puedan aprovechar este encuentro y que nos acompañen durante las cuatro jornadas. Así que los dejo con Rosana y de vuelta gracias por estar y gracias a todo el equipo que estuvo organizando esta jornada. Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias eh, por estar aquí con nosotros en este curso de introducción a la producción de plantas nativas. Y como bien dijo eh, Laura, está dirigido hacia los viveristas, especialmente a los viveristas de nuestra zona norte de la provincia de Buenos Aires. Quiero contarles que cada uno de ustedes, seguro que tiene muchas expectativas en este curso. Nosotros lo hemos preparado eh, muy especialmente para nuestros productores y también tenemos expectativas, y eh, quiero contarles que las mías específicamente tienen que ver con conocer, reconocer y aprender. Que ustedes transiten esos tres momentos, hoy que sea un momento para, para el conocimiento, para conocer nuevas eh, cosas sobre nuestras plantas nativas, y mañana, o cuando puedan, ver el ambiente, recrear su ambiente, el que está en cada uno, y poder reconocer ahí lo que estuvimos conversando, buscar información, capacitarse un poco más, y luego aprender, interiorizar todos estos conocimientos para poder después difundirlos. Quiero contarles que este curso tiene que ver con una estrategia para conservar la biodiversidad. Ustedes saben que la biodiversidad, eh, la acción del hombre amenaza permanentemente la biodiversidad, es, una, es uno de los objetivos del de, de, de desarrollo sustentable, y para eso este curso les va a brindar las posibilidades o una herramienta para conocer un poco más el territorio. Y para, para empezar, lo primero que quisiera que eh, tengan en cuenta es que utilizamos términos como nativa, autóctona, indígena, eh, originaria, y, y a veces nos surgen como dudas, ¿no? Eh, ¿Es lo mismo? ¿Estoy refiriéndome bien? ¿Estoy diciendo bien? Eh, sí nativa es igual que autóctona y que indígena y que aborigen, eh, lo importante es que nativa es, el, indica que una planta tiene su origen en un determinado lugar. Ahí pueden ver un pequeño cartelito que dice perteneciente al lugar en que ha nacido. Bueno, indica eso, un origen en un lugar o que ha llegado a ese lugar, se ha originado, se ha desarrollado sin la intervención del hombre. Y de esta manera, estos son todos sinónimos de lo mismo. Pero indudablemente hay otra palabra que me gustaría que ustedes... La anoten. Me gustaría que a lo mejor algunas cositas hoy las anoten para no olvidarse, tengan a manos algún cuadernito, pero la palabra es endémica. Endémica se refiere a aquellas plantas que son, se refiere a un lugar específico, geográfico, más eh, digamos, más acotado, eh, y no se da en ningún otro lugar del planeta. Y para eso les quiero contar que en nuestra zona, el ombusillo, ¿sí? fitolaca tetrámera, es una especie que está en peligro de extinción, que es endémica de este lugar, y que gracias a acciones de del Jardín Botánico de Inta Castelar, del CEAMSE, que tiene un laboratorio, los, los están multiplicando por micropropagación. Así que fíjense que esta pequeña planta es tan importante y eh, la acción del hombre, la acción de pocos ambientes, cada vez está más marginada o no la encontramos. Otra planta endémica para que ustedes lo tengan presente, sé que nos están escuchando de muchos lugares, de nuestra Argentina, de algunos países limítrofes, es en la Patagonia el Coirón. El Coirón es un pasto, y ese pasto eh, da alimento, eh, sobre todo a, a, bueno, a la fauna nativa, pero al ganado ovino de la zona patagónica, y le da un sabor, un gusto especial. Fíjense esto, ¿no? Este... Pasto, Ot Otra planta endémica de muchas provincias, de La Pampa, San Luis, Córdoba, es, eh, Salta, eh, Catamarca, bueno, más de 10, el Piquillín. Fíjense que hasta hay un pueblo en Córdoba que se llama así. Así que los invito a averiguar más sobre estas plantas endémicas que forman parte de nuestro eh, ambiente, de nuestros ambientes. Y otras palabras, o otras plantas, son aquellas que son lo contrario a nativa, introducida, las trajo el hombre, o llegaron a través de una acción, ¿eh? por, por accidente o por alguna acción del hombre. Y ahí tenemos algunas que se naturalizan, ¿sí? algunas son cultivadas y permanentemente las tenemos que cultivar, otras adquieren un... Eh, una adaptación a nuestro ambiente, generan eh, o desarrollan sus eh, semillas, su material de multiplicación y conviven armoniosamente, o podemos decirlo de esta manera, en el ambiente. O se pueden transformar en naturalizadas invasoras y van eh, corriendo, ocupando los nichos de muchas especies nativas, y para decirles algunas introducidas hablamos de la ortiga, del cardo, del eucalipto, eh, del paraíso, del álamo, mucha gente piensa que esas son plantas nativas, ¿no? Y, eh, y a nosotros muchas veces nos preocupa que haya tanto desconocimiento. También quiero decirles que cuando un árbol o cualquier especie, una planta, de otra región, de otra ecoregión, en nuestra zona también es introducida o exótica. Por ejemplo, en nuestra zona del norte de la provincia de Buenos Aires, el lapacho, el jacarandá, las tipas, el novelas. Disculpan, eh, Rosana, disculpame, ¿vos estás cambiando las diapositivas? Ah, porque no. no se... Ahí. Perfecto. Ahí se cambió, listo. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Bien, entonces, como les venía diciendo, lo de las plantas nativas, ¿eh? estábamos hablando de las exóticas, de algunas que mucha gente cree que son nativas de este lugar y para contarles brevemente que eh las características que tienen, ahorran agua, están adaptadas al clima local, viven en, estro, en nuestros suelos, tienen menos plagas y enfermedades, y están tanto en nuestros ecosistemas o ambientes como en los sistemas productivos. Y ustedes me van a decir, ¿cuáles son nuestros ambientes? Y para eso les quiero contar que están las ecoregiones, que son unidades eh, geográficas, donde se combina la flora, la fauna, eh, los climas, y en el año 99, a partir de un trabajo que hizo eh, la Administración de Parques Nacionales, su surgieron 18 ecoregiones de nuestra Argentina. Fíjense ustedes que eh, toda la, la Argentina está... Eh, dividida y cada región o ecoregión tiene varios biomas que a su vez tienen varios ecosistemas y para comentarles brevemente, fíjense que hasta el mar argentino, la Antártida, son parte de las ecoregiones. Esta información la pueden encontrar en, en, en la web, fácilmente, eh, en la Administración de Parques Argentinos, ahí eh, la pueden encontrar. Pero fíjense que nuestra Argentina está dividida y especies de la región, por ejemplo, el jacarandá, el lapacho, son exóticas en la provincia de Buenos Aires. Para eso quiero contarles que la provincia de Buenos Aires está formada por varias ecorregiones: ¿Mm? el Delta Islas del Paraná, la Pampa, ¿sí? el Espinal ¿eh? y Monte. Fíjense que Islas de, y del, eh, Delta Islas del Paraná está en el norte, ¿sí? es toda la, la faja que, que baja del río Paraná, después viene todo el espinal que bordea la provincia de Buenos Aires y se localiza en el sur, la, la ecoregión de Monte, que es un pedacito muy pequeño del sur de la provincia y la mayor parte de nuestra provincia está representada por la ecoregión pampeana, donde ahí predominan los pastizales. Y para... Mostrarles un poquito algunas imágenes de cada ambiente, de cada ecoregión. Fíjense que el pastizal pampeano eh, eh, está plagado, está colmado de pastizales, de pastos, ¿m? y abajo pueden ver un emblema, ¿no? Eh, el, el ciervo. De, el venado de, de, de las pampas no eh, y, y realmente este pastizal da sustento a grandes carnívoros que teníamos eh, en, en, en nuestro pasado no hoy están en un proceso de retroceso ¿no? es, es muy difícil que en la, en la gran parte de la provincia podamos ver estos animales que están circunscritos a pequeños lugares donde hay eh, están en peligro porque la gente eh, o los cazadores precisamente eh, los combaten o los cazan. También en el norte de la provincia de Buenos Aires se ubica la selva ribereña, la selva en galería. Algunos también la llaman monte ribereño, pero... Sinceramente no es un monte, es una selva, está dividida en varios estratos, fíjense ustedes que acompaña al río Paraná y toda su cuenca, ¿sí? toda la cuenca del río Paraná desembocando en el mar, así que terminan en el delta y en el... Eh, en el en el río de la Plata, también se acopla el río Uruguay, pero fundamentalmente el río Paraná da lugar a esta selva ribereña en el norte de la provincia de Buenos Aires, que viene bajando desde la selva paranaense. Fíjense ustedes que... Ah, perdón, perdón. Quería mostrarles que en la provincia de Misiones está la selva paranaense y, y de ahí viene bajando esta selva ribereña que por supuesto va perdiendo especies, ¿no? A medida que baja en latitud y en longitud algunas especies quedan en el camino, ¿sí? Pero nuestra provincia tiene muchos, muchas especies que podemos valorizar. El bosque de tala. El bosque de tala se desarrolla en una franja que bordea la provincia de Buenos Aires y fíjense ustedes que el bosque de las barrancas de... el bosque de barrancas o los talares de Barranca llegan precisamente en gran parte del norte de la provincia y después cuando empieza la zona marítima hay una zona de conchillas donde se desarrollan los talares de Albardón. Ahí el tala se combina con el... el, el, el perdón... oh... Bueno, se me olvidó la planta que es emblemática y que le da de comer al coronillo, les pido disculpa. el coronillo se asocia a estos bosques de tala y le dan su imagen, su configuración. Fíjense que en el sur de la provincia se ubica el espinal, el bosque de Caldén, y ahí se congregan ¿sí? los matorrales, los bosques, de caldén con un montón de especies y pastizales. Y luego el monte, no serófito más los bosques. Y para ir mostrándoles un poquito sobre eh, la selva ribereña y algunas especies, para eso eh, hice un popurrí. ¿sí? Y solamente aquí figuran árboles, pero hay herbáceas, hay eh, trepadoras, hay eh, muchas especies, hay orquídeas que forman parte de esta selva ribereña, tiene distintos estratos, inclusive en, en, las, en las islas del Delta, la isla es una, una palangana y ahí se, se forma eh, un, eh, un albardón donde se desarrolla una formación eh, boscosa especial que se llama Monte Blanco ahí hay árboles de mayor envergadura como la oreja de negro o el timbó, la nacahuita y que le configuran un bosque y no una selva de maderas blandas y de eh, raíces importantes que se desarrollan ahí, pero todo forma parte de este gran conglomerado de la selva ribereña, donde el la palmera pindó, donde la hierba de bugre, el ceibo, el curupí, el laurel, el sauce criollo, la Nacagüita forman parte del mismo. En el bosque de Tala, del norte de la provincia, específicamente donde estamos hablando nosotros, eh, este bosque, se, eh, se conjuga con una serie de especies de como el tala, el coronillo el espinillo, la sombra de toro, el algarrobo blanco, el chañar, el ombú, ¿sí? el molle que es el schinus longifolius en sus hojas tan hermosas hay una, un pequeño insecto que arma como una galla colorada que le da una mayor eh, ornamentalidad pero todas estas plantas se asocian, viven de manera conjunta. En este momento hay una gran presión en nuestras barrancas, hay muchas que son de orden privado, entonces el bosque se está corriendo hacia los alambrados, hacia donde puede, debajo de los montes de eucaliptos, ahí se empieza a armar. Luego, en el pastizal pampeano, aquí les muestro algunos, de las gramíneas, ¿no? el flechillar, y quiero contarles que es un conjunto de comunidades, aquí no hay una sola especie, sino que conviven, se asocian, cooperan, es más, cuanto más diversidad, más resiliencia tiene este ambiente, todos los ambientes, por eso la pérdida de biodiversidad biodiversidad es una, un gran problema que entre todos tenemos que abordar el pasto colorado la paja la estipa la cortadera forman parte este pastizal está preparado para ser comido ramoneado tanto nuestros eh, nuestra fauna grande que después fue desplazada por la vaca cimarrona hay un libro que se llama Memoria Verde, los invito a leerlo, que habla del pasado ambiental de la Argentina, cuando teníamos ambientes prístinos, hoy lamentablemente tenemos muchos ambientes que están transformados por el hombre. Luego el bosque de caldén o el bosque del espinal, y ahí se conjugan grandes especímenes, desde el caldén, que es el protagonista, hasta el algarrobo blanco, el negro, el ñandubay, por supuesto el tala, el chañar, el espinillo, aquí muchas veces nos parece de lejos que son la misma planta, sin embargo cuando están las chauchas, algunas Hacia, eh, alargadas, enroscadas, todas tienen una forma diferente y nos muestran rápidamente quiénes son estos protagonistas. Y bueno, y aquí los que nos están escuchando, fundamentalmente los viveristas, nuestra charla de hoy apunta a ellos, yo quiero decirles que hay un nuevo rol para estos viveros. Y les quiero decir esto en función de que hoy eh, el paisajista, el, el consumidor, la persona que va a plantar, el productor, llama al vivero y busca, busca eh, conocimientos, asesoramientos, así que el vivero o el, o el viverista eh, va adquiriendo una, un nuevo rol dentro de la producción y la propagación, el de informar, el de dar o brindar eh, links para que la gente se conecte, nombres de técnicos, hay una conexión que puede generar el viverista, y de esta manera... También impulsar a que la gente plante o cultive nativas. Y ustedes han visto en este, en este, en este importante eh, accionar de, de las plantas y de su ambiente eh, que estamos perdiendo los ambientes, por ende estamos perdiendo hasta plantas nativas de manera natural, de manera espontánea, eh, muchas veces... No hay en los lugares ni un, ni un ejemplar y, eh, y, y recurrimos a forestar o armar enriquecimientos. Entonces el vivero va adquiriendo un protagonismo. Y, eh, y nosotros queremos empoderarlos, brindarles herramientas, brindarles conocimientos, nuevas estrategias para impulsar, para orientar a la comunidad, para que la comunidad tome contacto con la importancia de estas plantas. Y hoy recordaba una consulta que me habían hecho en un concurso, una compañera de Inta Lincoln, donde los alumnos de una escuela preguntaban o se preguntaban las causas por las cuales no había más o no, o no se veían mariposas y espejitos. Entonces, una de las principales causas es porque no hay plantas de pasionarias que crecen la, generalmente de manera espontánea en el alambrado en el poste de la luz en la ciudad en, en, en un macetero en, al lado del árbol de la, del arbolado urbano o en los alambrados en el campo pero difícilmente la gente o por ahí la compra en el vivero o la trasplante entonces al no haber plantas no hay mariposas no hay pájaros no hay aves no no hay fauna asociada y para para que sepan, hay viveros de, la, de, de provincias que han tomado también un protagonismo en impulsar la plantación de estas plantas, como el vivero de la provincia de Buenos Aires, Darwin, que está incursionando, el vivero de San Juan, y muchos otros seguramente que ya lo están haciendo. Yo quiero contarles que cada vivero, tiene un producto que por supuesto es la planta o un plantín de calidad y que tiene sobre todo una identidad, la sanidad, el vigor y el tamaño como características eh, más importantes que le confieren la calidad. Donde el viverista específicamente eh, tiene que trabajar un poquito más desde nuestra humilde visión es sobre la identidad. Muchas veces el viverista vende plantas, que no están debidamente identificadas, donde la procedencia de esas plantas es dudosa, donde no se sabe de dónde obtuvo las semillas. Así que fíjense en este nuevo rol que nosotros queremos que lo descubra los viveristas, es tan pero tan importante. Y para eso los invito a, a mirar sus instalaciones, el material de multiplicación, la calidad de agua que es tan importante en el vivero y que sobre todo las plantas nativas eh, están como más sensibles o expuestas. Muchas plantas sufren esta calidad de agua, les doy un simple ejemplo, eh, cuando reproducen araucarias eh, sufren mucho esta calidad del agua, de un pH alto, duro como es en el norte de la provincia, en nuestras zonas. Eh, las glandularias, eh, que son nativas de nuestra zona están en los ejes de la ruta 9, cuando las compramos o tenemos en maceta, no sobreviven mucho. Y muchas veces no le encontramos la causa y está ligada a la calidad del agua. Y bueno, y todo esto no hace más que formar el conocimiento, los recursos humanos, y generar en ese responsable asesor un protagonista dentro de nuestros viveros. Bueno, espero que haber eh, de desarrollado algunos de los temas que nos habíamos propuesto en este primer encuentro y, eh, y, eh, y haber eh, abordado los distintos puntos que nos parecían que estaban, eh, digamos, eh, débiles frente a, a la gran demanda de plantas nativas, que cada vez crece y crece más. Cada vez hay un mayor, eh, una mayor eh, necesidad, no solamente de los conocimientos de comprar plantas, de generar proyectos, de que nosotros los colaboremos, ayudemos. Para eso hay varias organizaciones en, en nuestro territorio, como la Red de Viveros de Plantas Nativas, como la red de restauración eh, y, y muchas otras que pueden ayudar y complementar nuestro trabajo. Eh, es muy importante que eh, todos ustedes, eh, para poder eh, certificar, generen una evaluación y los voy a dejar con Lorena, que va a comentar eh, brevemente sobre este tema. Muy amable, Rosana, muy interesante tu charla, estamos recibiendo muchas felicitaciones a través del chat de, de YouTube, por donde estamos, por donde estamos transmitiendo. Eh, justo dejaste de compartir la pantalla, bueno, yo les voy a contar, porque el tema certificados es un tema que, que muchos son los que están consultando, entonces para acceder a este certificado vamos a tener que responder, una pequeña evaluación, gracias, que va a estar disponible hasta el domingo, ¿sí? ahí tienen el QR para, para los que usan QR, y si no ahí tienen el link, que también está en el chat del YouTube, desde donde, lo pueden, desde donde los pueden hacer, nosotros si bien esto va a ser hasta el domingo, lo que les sugerimos es que lo hagan inmediatamente, que termine, que, que termine este curso con el intercambio. Eh, para acceder al certificado necesitamos responder tres de las cuatro evaluaciones, eh, y es algo muy muy sencillito, muy breve, que lo que hace es dar cuenta de la participación. Vamos a ir a hacer una prueba, para ver a ver cómo ustedes lo, cómo lo pueden ver. A ver. Ahí voy. Un poquito de paciencia, que estamos con las pantallas. Vamos a hacer una demostración. Bueno, y ahí estamos. Así es como ustedes ven el link. ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es facilitarnos, es otorgar un correo que esté bien escrito y que ese correo sea el mismo con el que se han inscripto en esta capacitación. Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a escribir, bueno, ahí pongo mi mail en el buscador y vamos a hacer un ejemplo. La luz roja del semáforo indica avanzar, vamos a ponerle verdadero al número 2. La luz verde en el semáforo indica detenerse, vamos a ponerle verdadero. Llamamos a amanecer al momento en que comienza el día, vamos a ponerle falso. Y para finalizar podemos escribir alguna inquietud o algo que querramos decir. Eh, vamos a ir con un muchas gracias y lo vamos a enviar. Bueno, acá nos hace un verificador, a ver, un verificador de barcos, ¿dónde vemos barcos? Eh, veo dos barcos ahí, así que le vamos a dar a verificar. A ver, ahí hay una, dos, tres. Ahí pasó. Bueno, y ahora lo que ustedes van a ver es la posibilidad de modificar la respuesta. En principio vamos a ver la puntuación. Hay gente que le sale de acuerdo al buscador, eh, precisión o ver respuestas. En este caso vamos a ir a ver la, la puntuación. Recuerden que acá nosotros tenemos que tener el 60 de un 100%. Eh, lean la pantalla, entonces... Es que un poquito más. Bueno. Es una hora la... Ro, tenés el micrófono abierto. Entonces, sí, eh, vamos a tener, el puntaje que, que, que obtuve en este momento es de 0 sobre 100. Lo que voy a tener la posibilidad es de modificar la respuesta es ver, en este caso la luz del semáforo indica avanzar, dice la luz del semáforo indica detenerse, la luz verde en el semáforo indica detenerse, le puse verdadero y era falso, y te da la descripción de por qué. Entonces lo que yo voy a poder hacer es volver a la, a la hoja primera y voy a ir a modificar la respuesta. ¿Sí? No le den importancia a, esto, a esta leyenda que sale aquí abajo. Entonces, la luz roja del semáforo indica avanzar, es falso. La luz verde en el semáforo indica detenerse, es falso. Y llamamos a amanecer al momento en que comienza el día, es verdadero. Entonces ahí vamos a ir. Vamos a darle a enviar nuevamente y ahora sí podemos ver la puntuación. Que obtuvimos un 100 sobre, sobre 100. Digamos, esto lo que les quiero decir es que no es nada complicado, simplemente es algo para que ustedes tengan en cuenta, que dé cuenta de que han participado del curso y de que si se han equivocado en alguna respuesta, pueden volverla a escribir de la manera correcta. Eh, fíjense que le llega, ¿por qué hicimos tanto hincapié en que esto llegara a su, que, que, que otorgaran un email que fuera el mismo con el que se inscribieron? Porque si ustedes van a su bandeja de entrada, automáticamente ha generado, se ha generado un link. Fíjense que en mi bandeja de entrada no tengo, eh, no, tengo, no tengo el mail, entonces voy a ir al spam o al correo no deseado. Y ahí aparece, me aparecen los dos formularios de Google. El, el, el anterior no le doy importancia porque es el que dice mal, y sí le doy importancia a este que te dice, gracias por completar la evaluación de prueba, y ahí aparecen con las respuestas. Esa, eso, para que ustedes se queden tranquilos, que nos preguntan eh, siempre si la recibimos, ustedes ya tienen esto. O sea que, si ustedes el mail lo escribieron en forma correcta, lo van a tener. Bueno. Vamos a dejar de, de compartir, y vamos a ver a ver si damos inicio a algunas inquietudes que ya nos están escribiendo eh, por el chat. A ver. Vamos sí, a ver qué preguntas queremos, tenemos. Sí. Queremos agradecerles a todos por las preguntas que han puesto en el chat, y Lorena ahora nos va a, a dar algunas preguntas para que podamos ir respondiendo y podamos hacer este intercambio con ustedes. Bueno, Ro, te voy leyendo dos y vas contestando. En principio, pregunta Elizabeth Rodríguez, ¿cuál es el destino de la producción de los árboles nativos? Bueno, eh, eh, hay varios destinos de la producción. Uno es para, digamos, uno que podríamos calificar como muy importante, es el de restauración, ¿no? Eh, los ambientes tienen que ser restaurados, pero eso, ese tipo de, de plantas... Tienen que tener un material genético propio de esa zona, tienen que estar producidos de una manera más especial que otros destinos que tiene el vivero, como por ejemplo arbolado urbano, parquización, cortinas forestales, eh, todo lo que sea para ornamentar, así que hay... hay eh, muchos destinos que tienen estas plantas, el tema melífero, el tema de eh, ser biocorredores o la producción de para los, los, eh, las producciones o los cultivos, formar parte de corredores para hacer un, un manejo sustentable, así que mira, ahí te di varias puntas y todos contribuyen a los servicios ecosistémicos. Bien, Rosana. Fabricio Palacio consulta, ¿qué tipo de instalaciones adecuadas deberían tener los viveros? Bueno, los viveros eh, deberían, en general, el vivero eh, que produce plantas debería tener eh, algún tipo de, primero, instalaciones de riego, eh, lugares de germinación, eso lo vamos a ver con más especificidad en el próximo encuentro, pero indudablemente este tipo de plantas tiene que estar separadas de, de las otras plantas que produce el vivero. Y tiene que ver no solo con el tema sanitario, sino también por la identificación. Muchas veces se confunden plantas que parecen, mira, para, para, para graficarte, un árbol o una plantita de Ñanga -pirí, se parece mucho a un ligustro, así que un viverista rápidamente la ve, piensa que es un ligustro y la manda hacia otro lugar, la, la condiciona diferente, así que es muy importante eh, que en el vivero estén separados los lugares de cultivo, y también tienen que tener un lugar en el área de germinación para hacer, acondicionar a las semillas, que pueden ser un pequeño gabinete, o un pequeño espacio donde dejar las o hacer los tratamientos de las semillas. Pero con mayor especificidad en el próximo encuentro vamos a hablar de eso. Marcelo Casagne consulta, ¿qué sitio web recomendás para ampliar información sobre ecoregiones? Sí, yo creo que, no sé si lo pasamos Lorena, está el sitio, el sistema de biodiversidad, que está de parques nacionales, eh, no recuerdo. Ahora bien cómo... Lo ponemos en el chat, si querés lo ponemos en el chat del sí, YouTube sí, para que quede sí. ahí. Bien. Igualmente eh, las ponen ecoregiones de Argentina y en el Google tenemos esa, esa suerte hoy, ¿no? Que googleamos algún tema y rápidamente eh, nos viene información, mucha información para ver. Pero el sistema o, o, o todo lo que es información de parques nacionales, creo que es lo más.. Eh, digamos certero, ¿sí? Bien, Candela Lais, eh, consulta, ¿por qué no nombraron al Zen del Campo y el Sina? sina? Perdón, no escuché bien. ¿Por qué no se mencionó al uh, Zen del Campo y el Sina? sina? Sí, bueno, perdón, no, no pudimos mencionar a todos, pero el Zen del Campo es una planta nativa de nuestro, forma parte del bosque. De, del bosque de tala y la sinacina también aunque te digo no sé quién fue la que consultó que con la sinacina hay que tener mucho cuidado porque se torna invasora si se saca del lugar donde la plantamos rápidamente por ejemplo si armamos una cortina forestal con sinacina se nos escapa del campo y empieza a invadir otros terrenos así que eh, es una planta que hay que ponerle atención pero las dos son nativas, sí, sí, de nuestra zona. Bien, Magdalena Sanz, ¿se considera un efecto negativo en la biodiversidad encontrar especies exóticas en Buenos Aires como el jacarandá que se mencionó? A ver, eh, muy buena la pregunta, sí. Eh, la biodiversidad, se está perdiendo la biodiversidad, sobre todo el... el el principal problema de la pérdida de biodiversidad tiene que ver con la acción antrópica, ¿no? las actividades del hombre, ¿no? eh, tiene una acción negativa, pero en el tema de eh, plantar exóticas o plantas introducidas, eh, indudablemente la humanidad a, a hoy, eh, en, en todo el mundo hay plantas nuestras y, y, y de otros hemisferios de otros hay plantas aquí, el problema se se genera cuando esta planta eh, se, se torna invasora. Y para darte un ejemplo, el jacarandá o el lapacho, en, en algunos ambientes no, no se multiplica, no es invasora, es una planta introdu, introducida que la podemos usar y reusar porque es autóctona de nuestro país, no de nuestra región, en el arbolado, en las parquizaciones... Eh, si sí, es una planta de cuidado, la sinacina, que si bien es nativa, tiene un comportamiento diferente. Y en lo que son las invasoras o exóticas invasoras, bueno, hace muy poco nosotros dimos una jornada, hablamos de una sola, que era la... La acacia negra, pero el libustro, el freno, el álamo, hay muchas especies que se tornan invasoras y que nos parece tan hermoso que se multipliquen solos, ¿no? Así que a poner el ojo, a mirar eh, en, ese, en ese tema y a, a investigar o capacitarnos, ¿no? Así que yo creo que, las que eh, hay que cuidarse o hay que controlar aquellas que son exóticas invasoras y hay que tomar... Eh, Digamos que hay que utilizar eh, las especies exóticas, pero nativas nuestras del norte, como el jacarandá, y nosotros también algunos las llamamos igual, autóctonas. No sé si respondí tu pregunta, pero bueno. Bien. Eh, J. Ribasteña dice, tengo entendido que el ombucilio era solo endémico de la zona de Magdalena, no de la zona del norte bonaerense. Bueno. Eh, digamos, el, el lombusillo es parte del, del bosque de Tala y de todo ese conglomerado, así que ese eh, es en gran parte de, de centro norte, centro este, ¿sí? la zona de, de, de distribución. Igualmente, eh, con todo gusto, vamos a averiguarlo, porque puedo estar equivocada, pero lo vamos a averiguar y cualquier cosa en el próximo encuentro lo indico correctamente, te agradezco la observación. Bien, Marcelo dice, ¿qué especies nativas para el norte bonaerense a su criterio tienen importante valor actual o potencial? Eh, bueno, hay, hay muchas plantas nativas que tienen un potencial, el algarrobo blanco, el espinillo... El tala, mira, solo para, para leña o carbón vegetal. Eh, y ahí estamos haciendo como subproductos. Eh, melíferas, muchas especies nativas son melíferas y aportan la flora en momentos que o la pastura o, o, o otras plantas no florecen. Por ejemplo, todo lo que son las bachari, las chicas, ¿sí? Así que esas tienen muchísimo potencial. Y eh, maderables para, por ejemplo, eh, muebles. Eh, bueno, eh, el tala, el, eh, el algarrobo, eh, hay, hay unas cuantas especies y, y nada. Eh, el anacahuita, la, el timbó, el timbó hacían nuestros eh, aborígenes, las canoas, así que eh, tienen muchísimo potencial. Algunas. Eh, artesanos o um, escultores, eh, cuando estos árboles son derribados, toman estas, estas maderas y hacen esculturas. Y realmente, si alguno fue a pasear a, a misiones, eh, algunas de la selva misionera, ¿no? Hay, hay, un, hay un museo o no, no es un museo, es un centro recreativo y ahí hay muchas eh, esculturas. Así que... Eh, hay que la Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales de La Plata tiene muchos trabajos eh, de, del potencial de algunas nativas, así que los invito a buscar info para eso. Federico Helfrich dice, con un amigo tenemos una organización ambiental y estamos recuperando un arroyo bonaerense, nos gustaría plantar especies nativas para ayudar a la recuperación de su ecosistema. Y consulta, si hay algún mapa gráfico que detalle cuáles son las plantas nativas de una zona determinada dentro del noreste bonaerense. Bueno, es lo que contamos, digamos, las ecoregiones son las que agrupan los distintos biomas y ecosistemas. Ese arroyo hay que circunscribirlo a, un, a una ecorregión y, y, eh, y ver que, cuál era su ambiente eh, prístino. A, a, te recomiendo eso, empezar a visualizarlo Y si no, eh, para poder ayudarte, orientarte Me podés escribir a mi mail Y, y te, re, te conecto con algunos que están trabajando En ese tema de recuperación de, de la flora de los arroyos Otra consulta, Mariano Astorga ¿Niangapiri es la que se llama también pitanga? Sí, el Niangapirí no es nativo como bien dije, originario ¿sí? tanto de, ni del bosque de tala ni de la selva en galería en nuestra latitud en el norte de la provincia de Buenos Aires pero es nativo más hacia el norte, Santa Fe no, parte de Entre Ríos Sí, ahí en Niangapirí viene bajando en esta selva eh, en galería eh, y así que eh, es un frutal nativo, ¿sí? no es autóctono de nuestra zona norte de la provincia de Buenos Aires. Otra consulta de Fabiana Sensi. ¿Cuáles son los árboles nativos que acompañan el pastizal? No. El pastizal pampeano no tiene árboles. ¿sí? El pastizal pampeano, eh, bueno, hay muchos, eh, a ver, eh, ideas o. o ¿cómo puedo decir? Hipótesis no sería la palabra correcta, pero bueno, hay muchos autores y hay mucha bibliografía que dan distintas ideas, yo te voy a dar la propia mía, eh, digamos sobre el ombú y de algunos eh, puntos que se generan como corredores, ¿no? Algunos eh, especímenes del bosque de tala no tienen la suficiente sombra para instalarse y el ombú protege y genera como un primer puente o una planta, una primer planta como pionera, aunque hay otras, y en eso podemos conversar en otra oportunidad, pero en el pastizal pampeano precisamente es un conjunto de gramíneas de, de, de distintas comunidades, hay muchas más, no solo gramíneas, hay muchos, digamos, muchos géneros que forman parte, es más, en la provincia de Buenos Aires tenemos todo el sistema de Tandilia y hay un montón de otras especies que conviven ahí. Así que la, la ecorregión pampa, digamos, los árboles que alberga son en la transición entre el bosque de tala y la selva en galería, ¿sí? no, no tiene árboles propios. Y el ombú es una hierba gigante, pero bueno, el ombú podríamos decir. ¿No? hay una frase que dice que la pampa tiene el hombu, ¿no? así que la hierba gigante del, de nuestra pampa podría ser el hombú. Acá tenemos otra consulta que tiene que ver con el, las invasoras, Voy a, vamos a tratar de leerlas juntas, María Eugenia Paisel dice, Tecoma stans es altamente invasor y muy recomendado por paisajistas, Cisela Marcusi dice, otra especie nativa vistosa por sus flores amarillas, pero con un alto potencial invasor es el tecoma, hay que tener mucho cuidado donde se plantará, porque puede generar más problemas que beneficios. Bueno, el tecoma es el guarán, ¿sí? es una planta bellísima, y si alguno tuvo la oportunidad, o, o de alguien me está escuchando desde Jujuy, uno cuando va camino a la quiaca, eh, están ahí, uno las toca con la mano, así que eh, hay una variedad mejorada que es la color naranja de Inta Castelar, y indudablemente eh, es nativa del norte argentino, no es nativa del norte bonaerense. Por ello, cada vez que plantemos cualquier planta, y, y le doy una, una idea también a nuestra a la que nos consultó sobre el guarán, eh, si ustedes transitan la ciudad, fíjense que nacen solas. ¿sí? Hay, hay, hay varias plantas de guarán en nuestras ciudades eh, y, y nacen, cae la semilla y se multiplican. Bueno, para eso hay que tratar de extraerlas, de controlarlas. ¿no? La exótica invasora necesita eso: un manejo y un control. Bien, Rosana. Carolina Nilén, la baguña Forficata o pezuña de vaca, ¿es una nativa también? Sí, es nativa de la selva en galería, que también a veces va trepando por, digamos, desde el humedal hacia el, el, digamos, la barranca. Eh, si ustedes se hacen una, una idea, una imagen del río Paraná, ¿sí? que está en una cota de no sé de 2, 3 metros sobre el nivel del mar y después va subiendo si sí hay un humedal, un pajonal, y ahí si alguno puede observar o pasear por esos lugares va a haber espinillos, va a haber a veces hasta nacahuitas eh, y también patas de vaca que van subiendo hacia la barranca. Lo que tienen algunas de estas plantas es que caen las semillas y se hacen pequeños eh, montecitos como, digamos, eh, como los ceibales, como los alisales, ¿no? De, de la misma especie y, eh, y a veces eso nos confunde, pero vienen todos de la selva en galería. Marianita, hola, ¿el molle es lo mismo que la guaribay? Muy buena tu pregunta. Es, es de la misma familia, es un eschinus, ¿sí? Eschinus areira. Es el pimentero, hay otros es chinos, ¿sí? El es chinos areira o el arguaribay es de el del noroeste de la, de la Argentina, ¿sí? Eh, eh, San Juan, ahí tenemos Catamarca, La Rioja, ¿sí? Se sacan las pimientas coloradas, eh, rojas, ¿no? Y, eh, y acá sería una exótica, también hay que tener cuidado porque se escapan. Del lugar de cultivo y nacen solitos. No mucho, pero algo nacen, y no es nativa. Pero sí es nativa, es chinus longifolius. ¿sí? Es, eh, esta planta es muy no, es poco valorada, ¿sí? es una planta que si no la podamos desde abajo, se hace como un pequeño arbusto de dos metros o tres metros. Y en una cortina forestal podría estar en la primera línea. Así que en vez de plantar, eh, digamos, cotoneás, pero otras cosas, podríamos estar plantando, por ejemplo, este, este molle. Así que lo invito a googlearlo y a buscarlo. Y tiene un pequeño insecto, que si no está la planta, no está el insecto, eh, y que le da una ampolla, una, perdón, una llaga, en la hoja, que primero es verde y después se pone color roja, es muy ornamental. Así que recuerden que si no están nuestras plantas nativas, no está el hábitat, el refugio y el alimento para nuestra fauna y nuestros insectos. Bien, Rosana, Tierra de Rinconada consulta, el Celtis australis, almez, ¿es nativa del espinal bonaerense? No, el almez es una planta exótica, y, eh, así que no es, no es de nuestro bosque de tala. En nuestro bosque de tala está Celtis tala, Celtis en no sé, no me sale bien el, el nombre científico. Eh, y en el, en, también está el tala gateador, ¿sí? Y, y hay otros talas, pero el almés no es, no es nuestro, ¿sí? También Bien. está el sauco, que no lo nombré, y es una planta melífera, florece muchísimo ¿m? en todo lo que es el bosque de tala. Bien, Olga Pedraza, consulta, ¿la jarilla de dónde es nativa en esta zona? Se, perdón, ¿la jarilla de dónde es nativa? En esta zona se ve mucho, y también chañar piquilín, las dos últimas se usan para leña. Bueno, tanto el piquillín como el chañar son nativos, no sé desde el, qué lugar nos está haciendo la consulta eh, nuestra oyente. Oliva, el, no sé. ¿eh? Pero el tiquillín no sé. es de, de otra región, no es nuestro de aquí del norte o de la provincia de Buenos Aires, sí el Chañar. El Chañar está en el bosque de Tala, está en el Espinal, para que lo ubiquen la en la el, ecorregión, está en el monte, en la ecorregión de monte, y eh, la Jarilla... Es una planta eh, de otra ecorregión, ¿sí? y bueno, y, como la sinacina, y es muy bonita cuando se planta, se naturaliza, se asilvestra, caen las semillas y nacen solas. ¿sí? Eh, para que tengan una idea, bueno, acá en el norte de la provincia de Buenos Aires, no tengo eh, idea de dónde hay, pero en la zona de tres arroyos, eh, en la zona de las flores. Sobre Ruta 3, eh, ahí muy cerquita de un cementerio que está, está lleno ¿no? de carillas. Bien, Rosana. Miriam Chávez, cuando se habla de invasoras, también estamos hablando de plaga. Acá en el norte argentino, muchos denominan plaga al Prosopis rusifolia. ¿Es en esa línea? No. Esa planta es nativa este prosopis es nativo, es nuestro, lo que pasa que muchas veces eh, no apreciamos la belleza de estos lugares, entonces muchas veces la gente, eh, ¿qué pasa? Eh, ve esta planta que tiene hojas pequeñas, que tienen algunas espinas, que estos montes a veces son medios impenetrables, ¿no? Entonces, eh, cuando yo tengo animales o ganado o quiero hacer un cultivo extensivo, surge esta, esta idea de que ese monte nativo es una plaga, es eh, una mala palabra, es eh, feo, es más bonito un monte de pino, un monte de roble. Eh, es, depende la percepción de quien lo está viendo y registrando, por eso es tan importante esta jornada o este curso, yo quiero decirles a todos los que nos están escuchando que ustedes ahora pueden ser difusores de estas plantas, eh, pueden eh, transmitir que la gente las conozca y las reconozca, y a lo mejor el productor que la considera una plaga... Eh, Revé esta, esta idea y en lugar de ex, extraerla de ese monte para sembrar, por ejemplo, soja o maíz o algún otro cultivo en el norte de nuestro país, puede ser caña de, de azúcar o algodón, eh, podríamos ver y de, de dejar franjas, de hacer un, un cultivo sustentable y no exterminar al bosque. Bien, tenemos otra consulta, ¿cuál es la diferencia entre el coirón y la estipa? Eh, el coirón es una festuca, ¿sí? es otro género, y el, la estip, son dos géneros distintos, son gramíneas y, bueno, y tienen características diferentes. El coirón solo se da en nuestra Patagonia, solo, es endémico, en el único lugar, en ningún otro lugar del planeta, por eso... Lo de endémico es tan importante y es tan importante saber qué especies tenemos endémicas para protegerlas y, y que no se pierdan, ¿no? Eh, sí. Bueno, te hago otra con, otras consultas, voy con tres, estamos con muchas, muchas preguntas. Leonela Chirino, ¿qué plantas nativas o árboles podemos sembrar para tener fauna benéfica? vea fotografía de naturaleza, bueno, todas las, le contesta, todas las nativas tienen interacciones con insectos, aves y fauna de la región. Y otra que pregunta, ¿qué plantas nativas atraerían a la mariposa espejito? Sí, el, el, el burucuyá la pasionaria, hay que cuidar las plantas de pasionaria eh, para que tengamos mariposas espejito. Pero yo quiero eh, contestar un poquito a esta oyente... Eh, o participante de nuestro curso, que eh, a veces, no sé de qué región es, pero eh, teniendo, por ejemplo, un palam no una nicotiana glauca, eh, algunas chicas, una, alguna eh, mariposera o, o la chica de olor, eh, alguna vara, eh, vara dorada o un solidago, ya empiezo a movilizar el sistema de insectos y mariposas en mi jardín o donde yo esté, o en mi balcón, ¿sí? eh, todo se puede adaptar a maceta. Así que ya ahí arrancaríamos con algunas mariposas e insectos benéficos. Eh, la chilca y la chilca de olor es gran cantidad de insectos y mariposas que atraen. Y después árboles, indudablemente hay que plantar coronillos, pero quiero contarles que no es tan sencillo, no es tan sencillo que el árbol prospere y para eso desde hace muchos años se están investigando y trabajando en la Universidad de La Plata, y hay que ponerlo acompañado con otros, asociado. Por eso a veces plantamos o hacemos plantaciones masivas y nos va mal, se, se mueren, se secan, eh, no prosperan, hay más pérdida de la que nosotros eh, planificamos, y tienen que ver con la insolación total, son árboles del bosque, o de la selva y a veces requieren para iniciarse para arraigarse un lugar una sombra un pequeño compañero que le haga sombra, por ejemplo lombú por ejemplo un eh, curupí, por ejemplo eh, un palan por ejemplo una bueno ahora no me va a salir el nombre que ahora no tiene ni una hoja eh bueno, pues, no me sale, pero hay varias que podemos plantar y nos pueden ayudar. Martín Espineta, ¿hay evidencias de que el cambio climático pueda estar haciendo que especies nativas del norte del país empiecen a ser nativas del norte bonaerense? Bueno, no, no, no, no puedo responderte eso, realmente no lo sé, pero, digamos, eh, los ambientes se están perdiendo, así que cuando, si no hay ambientes no puede haber estas plantas nativas, y el cambio climático afecta a todo, así que indudablemente, pero mira me, me sirve de pie, eh, para dejarles un mensaje, la gente, la mayoría de la gente, piensa que los seres más inteligentes del planeta son los humanos, las personas, que siguen los animales, y el último en el último tarro estaría, en el fondo del tarro estarían las plantas. Y yo quiero revertir eso. Quiero decirles que las plantas se comunican. Las plantas madres dejan comunicación a la descendencia, está comprobado. Hay investigaciones en, en, en el norte, de, en, el, en Canadá, en Estados Unidos. Eh, para contarles algo muy sencillito... Una planta que no tiene equilibrio decide crecer más de un lado que del otro para generar equilibrio. Así que las plantas están generando resiliencia, se están adaptando al cambio climático. Y para para, para, para frasear esto, eh, el impacto del hombre es considerado como un gran problema para la pérdida de biodiversidad. Tan grave es que ya en el 2003 hay un trabajo de, ya te digo, Dirsu y Raven, lo pueden buscar, 2003, Dirsu y Raven, y ellos ya dicen, esta gente, que eh, es el sexto evento de extinción masiva del planeta, ¿sí? Así que invita a hacer cosas como este curso, como a plantar plantas, como a difundir para... Eh, digamos, contrarrestar la pérdida de biodiversidad, y el cambio climático le pone un problema más a los ambientes que están muy, eh, eh, digamos, presionados por los cultivos, por las, sobre todo, más que no le vamos a achacar una cuota más al productor, a la zona urbana, a, a las rutas, a los diques, a un montón de, de, de infraestructura que el hombre necesita y que va corriendo y transformando los ambientes. Bueno, son interminables las preguntas y la verdad es que es un lujo, Rosana, tenerte respondiendo como especialista en esta temática. Vamos a tratar de leer dos preguntas más y vamos a, a dar cierre porque ya estamos en tiempo y queremos ser respetuosos. Hay un montón de otras preguntas que, que se van a ir respondiendo durante los próximos encuentros. Eh, Julio César Muñoz pregunta si en la sede de INTA San Pedro hay ejemplares de todas estas plantas mencionadas. Dice para, para aprender a reconocerlas. No bueno, sé si querés contar un poquito el proyecto. Claro, tenemos un proyecto, sí, sí, lo voy a contar, es un, es un lujo. ¿sí? Nosotros tenemos un proyecto local en nuestra experimental eh, que tiene cinco ejes. Eh, temáticos y uno de ellos es eh, todo lo que tiene que ver con la provisión de semillas de plantas nativas. En nuestro proyecto seleccionamos 10 especies, 10 o 12 especies, y estamos eh, armando, estamos llevando adelante un rodal forestal semillero. Así que eh, poco a poco vamos a, a transformar un lugar de nuestro experimental con especies nativas, algunas ya hay, el que conoce nuestra experimental y eh, por ahí no las reconocen pero hay un pequeño lugar eh, que ya hace unos años eh, empezamos a plantar y esta es nuestra la decisión de nuestra directora y de nuestro equipo en, en, en aprovechar algunos eventos eh, del día del árbol eh, o, o del día del ambiente o otros o el día del seibo de la flor nacional eh, para, para aprovechar y plantar y, y congregar a, a compañeros. Hay una iniciativa que quiero contarles de, de dos lugares. Una, de los nacimientos. Hay un pueblo en la Argentina que cada vez que bueno, nace un niño, plantan un árbol nativo en el pueblo. Y otro, que eh, de egresados, ¿sí? eh, en cerca de la costa, no me acuerdo qué pueblo es, eh, pero me parece una iniciativa divina, yo cuando me recibí, llevé eh, las plantas a mi casa, a la casa de mis papás, donde vive mi hermano, y ahí planté, por supuesto que planté exóticas, quiero contarles, alcornoque, pero no, planté una araucaria, angustifolia, un pino paraná, y, y un de biloba, y bueno, son, cada vez que los veo eh, son mi orgullo, y Así que hay un pueblo de, de nuestra Argentina que cuando se recibe un, alguien de la profesión que sea o del oficio, planta un árbol nativo. Así que fíjense cuántas cosas podemos hacer eh, para apoyar eh, la difusión y la plantación de nativas. Bueno, Rosana, qué lindo lo que contás y qué lindo con la pasión que lo haces, se nota que, que te gusta el tema, así que felicitaciones, muchas Gracias. Eh, voy a darle la palabra a la directora Laura Hansen para que cierre, y no se olviden de, cuando finalicemos el curso, completar esa pequeña encuesta, así da cuenta de, de la participación en el encuentro y pueden obtener el certificado. Muchas gracias por acompañarnos. Laura. Bueno, Rosana, la verdad que, que excelente todos los mensajes de YouTube, eh, son todas felicitaciones, todo, todos alentando el intercambio, la producción, eh, de nativas, el tema de semillas, así que la verdad que, que excelente, quería decirles a todos que la idea de esta jornada, de, de este curso, era que fueran charlas cortas, con mucho espacio para preguntas, e ir abordando distintos temas en cada una de las charlas. Entonces quedaron alrededor de unas 40 preguntas sin responder, que las fuimos ordenando porque se abordarán en los próximos encuentros, entonces no es que no las respondimos hoy, eh, sino que solamente seleccionamos las que eran pertinentes a la temática que, del día de, de esta jornada, entonces las otras quedan todas ordenadas para que se puedan ir respondiendo, tanto las próximas charlas de Rosana que abordarán el uso de, de estas especies nativas, como la última que dará Carlos Bosch sobre el tema de multiplicación, y después salió algunas de la parte productiva, que también lo abordará Rosana en el tercer encuentro. Así que eh, todos están muy ansiosos por conocer todos en la, eh, toda la información en la primera jornada, pero un poquito de paciencia que ya lo, lo iremos abordando en las próximas charlas. Pero nos parecía interesante eh, desglosar, porque es un tema que da... Para mucho es muy largo y bueno sabemos que todos tienen muchas ocupaciones y esta hora es una hora donde todos llegamos cansados, entonces la idea era esta, eh, cuatro encuentros con un poquito de cada tema en cada encuentro. Así que gracias por acompañarnos. Eh, estamos pasando en 10 minutos, pero bueno, no queríamos dejar de contestar las preguntas que sí eran pertinentes para el día de hoy. Así que buenas noches, Rosana, otra vez, gracias, y gracias al equipo que está detrás de, de, todo, de la organización de todo este encuentro. Muchas gracias, y, y bueno, nos, nos vamos despidiendo. Yo quiero agradecerles a todos los que estuvieron conectados y escuchándonos, y, y también que hay mucha información, pero bueno, en un, en un encuentro nosotros priorizamos eh, brindarla y ser eh, resumido o poco para poder hacer este intercambio. Nos parece que es más enriquecedor. Así que bueno, muchas gracias. Bienvenidos al curso virtual Introducción a la producción de plantas nativas para viveristas del noreste bonaerense.